Les saludamos, mis amados, les saludamos, <coughs> mis amadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos contentos, estamos felices de estar una vez más aquí con ustedes. Y ahora presentándoles nuestra tarjeta de Navidad. De ¿Qué Navidad tal? ¿Cómo Rimos? estás? ¿son, Bien, amigos bendecidos. Elida y, y Rafael Cavazos. Así estamos es. Estamos contentos de que estén con nosotros en este video. Este... Enviándoles un cariñoso saludo sí. de nuestra parte. Con amor, eh, de... De todo nuestro corazón. Y gracias, gracias por estar viendo estos videos y compartirlos. Gracias. Sí, fíjate que eh, <coughs> voy a ponerles aquí las imágenes. Eh, se me escapó esto el momento que estábamos. Sí, <risa> pero ya tenemos, ya tenemos aquí. Y aquí van a verlo luego ahorita. Ahorita les digo cuándo. Ahorita. Uno, eh, dos y tres, aquí ahí está, ahí está, feliz navidad, feliz navidad, sí es, feliz, eh, feliz disculpen, navidad, disculpen hay cualquier pequeña falla, pero es, estamos en vivo y cuando estamos son en errores, vivo, son errores, son errores de la tecnología, de la tecnología, y, y es que sí, somos muy tecnológicos, de, muy tecnológicos, sí, bueno, pues, gracias y disculpen a, a las pequeñas fallas que pudiéramos tener. Pero, miren, lo hacemos con todo cariño para ustedes. Con todo y y deseamos todo. de así verdad, es. de verdad, de verdad que pasen una excelentísima feliz Navidad. Así sea. Y, como decíamos, así, somos sus amigos, es, Rafael esperamos. y Elida Cabazos, él. Eh, mi amada esposa ya de, uf, un poquito de años. No te vayas <ríe> tan lejos. <ríe> Desde antes que yo tuviera canas y mucho antes de eso. <ríe> eh, miren, estamos hablando de la, de la Navidad, nuestra, nuestra tarjeta de Navidad. Fíjate que dentro de los correos que recibimos, Ajá. hay quienes este tiempo de Navidad como que sienten que, que su les, corazón que se les apachurra. Les trae tristeza. Sí. Sí, porque ya no está el papá, porque ya no está la mamá, porque hijo, eh, ya no está el hijo, eh, porque ya no está el abuelito, porque, en fin, hay, hay una serie, serie de, de, detalles, de situaciones, sí. Uh -huh. Pero eh, estamos hablando eso totalmente, humanamente hablando, pues sí, que, que ya no podemos estar conviviendo con la familia. Disfrutando con toda la familia. Eh, eh, esto es normal en cierta forma. Pero al menos con los que están. ¿Verdad? Sí, pero dice el Señor Jesucristo que Él ha venido a nos dar la paz. Amén, así Y es. eso es precisamente parte de la celebración. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Ah, exactamente. Tú, ay, mira. Uf, cuando podemos sentir esa paz en el Señor, Amén. imagínate, estamos recordando una vez más. Una vez más estamos recordando es. que el Señor Jesucristo es quien vino a darnos salvación y vida eterna. A ti Así es. y a nosotros. Es, él es la razón. Y es de, la razón de, la, de, de, toda, de, esta, de toda la fiesta, Navidad. Fiesta, sí. Nuestros familiares que ya no están con nosotros, pero ya estuvieron y aquí estamos porque de alguna manera hemos sido hechos por ellos. Así okay. es. Porque en el caso nuestro, ni mi esposa ni yo tenemos nuestros padres. ¿Verdad? Entonces, Así es. Pero eso no nos debe de poner tristes, sino... El que recordemos sí. que el Señor Jesucristo vino Amén. un día, como, bueno, voy a decirlo ya como si fuera ya la Navidad como sí. hoy, vamos a decirlo así. Para darnos vida y vida en abundancia. En abundancia, así es. Entonces, mira, no te preocupes si no está tu familia ya contigo, porque ya han partido por lo que tú quieras y gustes y por la, cualquier situación adversa que sea. Así Esta es. Navidad. Es una que Jesucristo y venga y te dé la paz uh -huh. que tú necesitas. Así es. Si te está haciendo falta esa paz. Y si ya la sí. tienes, gózate en el Señor. Amén. Gózate así así el debe Señor. ser. Porque el mejor regalo que Dios da a nosotros es, es a su Hijo. Y el mejor regalo que nosotros le podemos dar a Dios es nuestra vida y, nuestro, vida corazón. y nuestro corazón. Así Amén. que entonces, que esa Navidad venga a ser totalmente diferente en un momento dado... Para ti y para nosotros Para nosotros y para ti ¿Por qué? Porque ya estamos en esa conciencia De que si está Jesucristo En nuestra vida y en nuestro corazón Entonces quiere decir Que Dios está con nosotros Amén. Y el mismo dice Dame hijo mío tu corazón uh -huh. Entonces este el, el verdadero amor En el Señor Jesucristo Es haberle aceptado Ajá. En nuestro corazón y vivir la vida que Él quiere que vivamos. Así es. Entonces vamos a, a tratar de vivir esta vida lo máximo en el Señor. Que podamos dar nuestro máximo delante de Dios. Y por eso amen, amen, esta Navidad, es. qué mejor que pasarla en comunión con el Señor Jesucristo. Sí, así es. Y tenemos unos es. pensamientos bíblicos aquí con ustedes que los queremos compartir y este es el primer pensamiento Así es Una Navidad sin Cristo Jesús No es no una, es una Navidad, Navidad feliz Por eso sí, es bien importante Mi amado que mi es amada Es la razón de, que, de que, la Navidad que, Porque esta es la razón fundamental Así es Si Jesús no hubiera nacido, no hubiera habido Navidad Pues no, porque Navidad Viene de nacimiento Es natividad e Exacto, así Entonces, es Todas las Navidades y usted ha escuchado y ha vivido, ha sido porque Jesús vino a nacer un día. Así es. Y, y fíjese desde cuándo se profetizó de ello. Y le voy a poner esa ministra para que usted vea desde cuándo. Así es, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahí en Isaías 9:6 nos lo menciona. Y, y bueno, esto fue escrito, ¿verdad? Este, Antes de, de Cristo, en 750 años antes de, de Cristo. Sí, 740 años antes 740. de Cristo. Imagínese, imagínese. Y ya el profeta Isaías ya estaba diciéndole que se llamará su nombre: Admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Fíjese cuando dice aquí, admirable y consejero, Dios fuerte, Padre eterno. No estamos teniendo un Dios o un Jesús de pasadita. No. Está eterno, Él es por eterno. siempre. Amén. Y hoy celebramos su Aniversario una vez más del de sí, de nacimiento, nacimiento del terrenal. Así es. No de cuando él empezó a existir, Así sino es. de su nacimiento terrenal. Terrenal. ¿eh? De, del terrenal. Cuando ya el profeta estaba diciendo uh -huh. cómo se le iba a poder llamar. Exacto. ¿verdad? Y mire esa otra lámina. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y sería aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7,14. Uh -huh. Y esos 742 años antes de que antes de Cristo. viniera el Señor Jesucristo. Entonces, nomás para pensar un poquito, ¿acaso usted no sabe la historia de que Jesús nació de María? Una chica que Dios utilizó como un vaso escogido. Una señorita. Imagínense, vamos a, a poner el ejemplo. Este es un ejemplo. Un vaso limpio donde se puede poner algo para poder beber. Uh -huh. Así es. Así Dios utilizó a María como un vaso escogido para él depositar la persona de Jesucristo. Así es, amén transcurrió todo su, su embarazo normal y todo eso, porque tenía que ser así. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya estaba anunciado que iba a ser así. Uh -huh. Entonces, pero eso, eso es lo bonito, esto es lo hermoso. Ay, Amén. Yo pongo chiquito. Sí es. Cuando yo puedo pensar la misericordia de Dios por nosotros la los humanos, tan cuando dice Juan 3:16, porque de tal Amén. manera amó Dios al mundo, hacia Amén. a nosotros, así, así que es. dio a su hijo. Unigen. Unigen, para que todo aquel que en él crea no se pierda Más tenga vida eterna tenga vida Fíjese eterna. lo precioso que es la Navidad ¿Por qué? Porque es el nacimiento de Jesús Así es, amén Y qué hermoso es Que quiso usar a María para esto Exacto, una señorita limpia Escogida precisamente un vaso Muy especial este, Para depositar ahí Su hijo Ahora fíjate Lo trascendental de esto y eso nunca lo había dicho en ninguna parte cuando yo he predicado. No importa qué tan sucios seamos nosotros. No importa qué tan vidas y mentes y corazones tengamos tan oscuros, tan negros, tan corrompidos. Uh -huh. Dios, fíjate bien lo que te voy a decir. Cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo y reconoces que Él nació precisamente por ti y por mí. Así es, amén. Él nos limpia de todo pecado. Amén. Y cuando Él nos limpia de todo pecado es porque le reconocemos como Dios grande, como el Dios eterno, como Dios fuerte. Y el Emanuel, que es Jesús o Dios con nosotros, viene y nos cambia y nos transforma Así es. nuestras vidas. Entonces, yo quiero que tomes en cuenta esta situación. Fíjate lo que dice aquí, en esa lámina. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, eso quiere decir que Dios es con nosotros. Dios es con nosotros. Dios es con nosotros. Amén. Y en esa otra lámina, ya pasa el tiempo, llega Jesucristo... Así es, a nacer, o sea, a nacer, sea, a, a nacer exacto, en, en María. Exacto, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Uh -huh. Lucas 2.11, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese es el cántico que se da precisamente por los ángeles cuando... Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. Y eso es lo que necesitamos que en nuestra tierra del día de hoy, mi amado, sí, mi amada, tengamos la bendición del Altísimo y que sepamos reconocer. Sí, así es. ¿verdad? Entonces, por eso la Navidad sin Cristo, pues no es Navidad. Pues no. Si nosotros no estamos en Cristo Jesús, entonces no existe la Navidad. No. Existe una fiesta. Una existe fiesta. un Santa Claus, existe un pino, eh, Existe regalos, eh, eh, regalos y todo eso. Pero eso no es Jesucristo. No es eso él. no es la Navidad. La no. Navidad es que estamos celebrando ese nacimiento, nacimiento del Señor Jesucristo. Aconteció hace más de dos mil años, sí, pero sigue vigente el día de hoy porque Amén. Dios es eterno. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Así es. Y por eso quisimos eso, en este día, en este ahora, en este momento que estamos haciendo esta grabación, es, es dejarles nuestra tarjeta de Navidad. Un mensaje. Que tenga un mensaje diferente quizás a lo que tú has visto y has escuchado y oído. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Simple Amén. y sencillo. Así Entonces, es. Entonces cuando decimos Feliz Navidad es que Jesús esté en tu vida. Así y es. que tú disfrutes de todos los beneficios que Dios da a aquellos que le han aceptado a su Hijo amado. Así es. ¿Por qué? Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que le crea no, no se pierda, pierda más tenga vida eterna. Así Imagínate, es, Imagínate, qué bendición tan grande. ¿Podríamos decir que es una bendición? Claro que sí. ¿Qué podemos hacer? Darle gracias nada más. Darle gracias. Darle gracias. la, gracias. la honra, la gloria y la alabanza y... Estar en él Es darle gracias nada más Entonces vamos a orar Y vamos a orar Mi esposo y yo juntos aquí amén. Y, y quiero que oremos por ti Y vamos amén. a orar Por toda la gente Vamos a orar por todo el mundo Y vamos a amén, bendecir amén. A todos aquellos que estén viendo este video A los que tú les compartas A los que tú les digas Mira, mírate ese video Así es. Está muy bueno porque espero que sea bueno para ti Porque nosotros nos estamos haciendo con todo nuestro corazón Así es. Para la gloria del nos Padre Cristo Jesús Amén. Mi Señor Alabado Cómo Jesús, no querer y cómo no desear sí, oh Cuando hay tanta necesidad en este mundo Sí, mi Padre ¿Cuánta paz hace falta, Señor, sí, en este sí, mundo? Señor. ¿Pero cuánta paz hace señor. falta, Señor, en cada vida y en cada sí, corazón? Cristo. Cuando recibimos Justo los correos, Señor, razón, sí, a veces señor. nos quebrantan el corazón a, a sí, nosotros señora, también. Sí, por padre. tanta necesidad, tanto tanta matrimonio necesidad. destrozándose, tantos hijos sí, en las señor. drogas, eh, problema tanto problema salud, financiero, sí, tanto problema, Señor, en, en la sociedad, sí, en los países, sí, en las sí, naciones. Padre Con Santo, Cristo, ponga su paz humanos, sobre señor. todo el mundo. Ponemos este mundo y muy señor. en especial, Señor, por esa personita sí, que señor. está viendo el video. Sí, mi Padre. Sí, señor. Y a ti te digo mi amada A ti te Ay, digo Cristo mi amado toca, Recibe la paz del señor. De sí, señor Y que esta Navidad Venga a ser tu mejor Navidad sí, Y Así que esta Navidad padre, Tú puedas entender tu y puedas comprender señor. Si es que no lo hubieras hecho Gracias por su es? Amor. Porque Jesús está en su tu vida Y en tu corazón Y, y esa es la mejor Navidad sí, Que nos madre. podemos pasar sí, señor. No son los regalos No son las fiestas Las cenas sino el hecho sí. de que Jesús esté morando en nuestras vidas. Es el verdadero motivo. Padre, es, usted es el señor. motivo, usted es la razón de la Navidad. Sí, Señor. Y por eso, Señor, usted sí, está señor. en mi corazón. ¿Puedes ah, decirlo ya. tú también? Dilo, sí, Jesús, Jesús está, en, está mi en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo le recibo. Porque yo le recibo, yo le recibo. Sí, en mi yo corazón en a partir de este momento, momento. Sí, Señor. para la gloria del Padre. En Cristo Jesús. Sí, Señor, aleluya. aleluya. Honra, Amén. gloria y alabanza. Sean Amén. a usted, Señor. Amén. Amén. Esta es nuestra mejor tarjeta de Navidad para ti. Amén. No está Así es. físicamente como las tarjetas que se reparten, como que, las que se dan, las que llegan por correo. Pero esta es nuestra tarjeta Los de medios Navidad. Medios digitales, para ti. pues sí. Y, y yo quiero que la tomes como tuya, porque es para ti. Amén, Pero no es. solamente para ti, también compártela con aquel que tú amas y con aquel que tú quieres. Porque también esta oración está bien para ellos. Amén, así es. Y nos despedimos dejándoles este pequeño mensaje, sí. Feliz, Feliz Navidad. Navidad. Bendiciones para todos. Un abrazo de nuestra parte. Que el Señor les bendiga ricamente. Bendiciones y esperen ahora la tarjeta de Año Nuevo. Así sea.